Hola gente del canal, estamos aquí con mi primer video de mi cuenta Y el día de hoy vamos vamos a reaccionar a Smile HD de Happy Tree Friends En comparación a una, una animación, dice que es una animación infantil Pues yo estoy aquí para desmentir eso, así que Vamos a ver, o sea, vamos a ver, ¿qué tal? Aquí ya tengo el video, está HD para que no me critiquen Así que bueno, vamos a darle Advertencia, bla, bla, no me interesa Coño A ver A ver, una animación de nemao Ok Una animación de Nemo Eso ya es obvio Eso ya es obvio, una animación de Nemo O sea, compositor Fogos fogot. Es, Sonríe chete Oh, está flippy corriendo, o sea, ok. Uh -huh. Se pregunta por qué de pausa es porque la, la canción no queda, o sea, ya me imagino cómo va a ser esto, o sea. Usted flippy matando a todos, seguro, de seguro. Oye, oh, ya me imagino esto, hombre, o sea. O okay, que los, los chicos teniendo picnic y viene... Eh, está feliz, ok. Nada raro aún. Dios, Uf, eso no me lo esperaba, o sea, el lanzo lo absoluto no me esperaba eso. Yo me imagino, o sea, me imaginaba que le iba o a sea, salir le iba a traer algún cuchillo, algo así, lo iba a mandar, no, pero no, eso no puede ser. Ojo oh, oh, Dios ¿Por qué pondrí? Yo me voy a hacer una no rebelión. ¿no? no. Ok. ¡Uf! uh. Le han metido la mano en la boca, o sea. uh, cómo quedó de feo Cómo quedó de feo, y por qué, nada, no, por qué sonríe, por qué sonríe Si le va a matar No, ah, porque se me ha ahí Ok Oh, es Splendid, con unas gafas de sol Una no, capaz. Uh, por qué la espera, pobrecito, nada no. Ya me esperaba esto, o sea, qué le vas? Oh, Dios Oh, joder, o sea It's true, some days are dark and lonely. No sé si la música tenga copia. La música, la música, no, no. ¿Por qué? No, la música no queda con él. No, no. ¿Por qué pusieron esa música? Ok, entra su. ¿Qué dice? ¿Qué dice Kalmeter? Safe, no safe. RDK. Super. Cian, you refuck No entiendo nada. Uh, le sube. Tiene como un medidor, o sea. No. ¡Oh, uh, Dios, ¿cómo quedó? O sea, quedó feo. Uh, no, iba a ser referencia... No, va a ser referencia a Super Dragon Ball. No, yo me voy a cagar en todo. No, la música, no, la música, no, no, no. ¿Por qué, ¿Por qué estoy viendo esto? Uh, cómo le veo una tremenda puntilla. Oh, Dios, what the fuck. Esto ya es mucho. Claro, claro, ni mao. ¿Cómo que esto es para niños? Oh, no. ¿Por qué hace referencia a Dragon Ball? A ver, oh, uh, ¿por qué llora? No. No. Uh, oh, sí, ahora sí. Mátalo, mátalo. Joder. Mira, o sea. Yo lo que me raya es que está haciendo algo bueno. O sea, en comparación estos dos de los chipeos son parejas, o sea. ¿Cómo va esto? Uh, mira cómo lo pega. Uh, mátalo, mira cómo quedó. Oh. Se, uff, uh, Como le veo. Mira, hace tremenda cosa. Lanza la... ¡Wow! No. Un tremendo poder que tiene ahí hacia la cuestión. Mayo, ¡No! ¡Uh, Dios! Mira, se va a quemar. Se va a quemar, ¿no? ¡Qué mar, obviamente! ¿Acaba de destruir la tierra con eso? ¡Me están jodiendo! No, me están jodiendo a la vida. En serio, ¿ya eso todo? O sea, en un corto muy bizarro. A ver, ¿qué hay? ¿Hay créditos o algo? Dime qué. A ver, aquí se los leo. A ver, dice... Original del Smile HD por Mr. Davi. ¿Ok? Artista y animación es de Nema, obviamente. La música es de Sonríe Remix de la serie de Miley Pony, Sí, porque sí, sí canta, sea, hago así. hecho también por Fogos, basado en el, en el Instagram de Daniel, la música de Sonríe. Usado los efectos de sonido de Tum, Boom y Harmony. Con los personajes de Flippy, Scootless, Jingles, Petunia, Splendid, Flacky. Hecho por Mondomé de Happy True Friends, suscríbete. Yo me voy a caer en todo, o sea no, mira, me hasta tiene este, o sea, si reaccionara a este yo me imagino que el, que mi que mi video fuera para niños o sea. yo me imagino esto no, no mira, sabes lo, sabes lo que voy a hacer, sabes lo que te voy a comentar, no me mira, mira, voy a voy a ponerte esto, ¡Listo! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta reacción muy pobre que he hecho. Y bueno, si quieren más, suscríben, suscríbense suscríbanse y, bueno, llegar a mi primer suscriptor. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!